Hola, buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y dentro de nada me voy a hacer un tatuaje. Yo lo he reflexionado y creo que me voy a hacer un tatuaje y va a ser en el gemelo izquierdo. El motivo de elegir el tatuaje en el lado izquierdo es porque es un poco más discreto, la verdad, para ir a trabajar. Te lo puedes esconder debajo del pantalón y no es tan llamativo que si lo tienes, pues yo que sé, en el cuello o en los brazos y creas o no, influye bastante que te cojan en un trabajo tener un tatuaje, un piercing o algo así. Es verdad en muchos sitios te piden que te lo tapes y eso pues puede complicar un poco la búsqueda de curro. Pero bueno, yo ya estoy currando, así que no es tanto un problema y en mi oficina más o menos son un poquillo más liberales con ese, esos temas. Eh, así que si sois jóvenes y si estáis pensando en haceros un tatuaje, primero pensaros bien si el tatuaje que os hacéis os merece la pena y si significa lo suficiente para vosotros como tenerlo para el resto de vuestra vida y luego también si el tatuador es bueno porque uno busca al final el mejor precio y termina con un tatuaje que es más bien un carabato y eso pues la verdad es que no merece la pena para nada porque para eso te, te lo tatúas con rotulador y luego te lo borras cuando te arrepientas es importante elegir el sitio adecuado porque, claro, tatuarte en la cara creo que lo has cagado para, para toda tu vida, si tu trabajo no es ser tatuador o algo parecido, ¿sabes? o influencer. A lo mejor si eres influencer o cantante de trap, pues que te lo tatúes en la cara tiene sentido, pero si no, yo creo que, que no tiene sentido para nada. Bueno, más o menos pasa con los piercings, pero lo, lo bueno de los piercings es que se pueden quitar y se pueden ocultar más o menos. Puede causarte un problema, a lo mejor las dilatas, porque las dilatas es más difícil porque te deja la, la oreja como un colgajo y eso ya es complicado de, de ocultar. Eh, os contaré mi experiencia cuando pase el sábado y mientras tanto pues a disfrutar de la semana y del solecito que, que está haciendo la verdad es que está haciendo un buen tiempo para ser diciembre bueno para ser enero, siempre me confundo y espero que, que siga así la cosa aunque me gustaría que hiciera un poquillo de, de lluvia porque si llueve aquí en Madrid, en la sierra seguro que hay nieve y me gustaría hacer un poquillo de snowboard para no tenerme que ir otra vez a Andorra, como ya me he ido, que está a tomar por saco, la verdad. Ah, nunca me he hecho un tatuaje, la verdad es que creo que va a doler bastante, por eso, bueno, me he pillado una pomada anestesiante, a ver si así duele un poquillo menos, y lo que me voy a hacer es como una especie de triángulo, bueno, pues pondré la foto por ahí, una especie de triángulo con unas montañas y un río cayendo, porque me gusta bastante la naturaleza y bueno la verdad es que no quería morir sin al menos hacer un tatuaje y, y ver cómo es la experiencia yo creo que que va a doler bastante son como unas tres horas o así así que creo que va a ser un poco complicada la cosa creo que voy a sudar lo que ha sudado pero pero bueno al final yo creo que el resultado va a merecer bastante la pena eh, no sé si vosotros tenéis algún tatuaje, <risa> como os digo siempre, si tenéis un tatuaje ponedlo en los comentarios y decir qué tipo de tatuaje tenéis porque me gustaría saberlo, también eh, por qué os lo habéis hecho, porque la verdad es que cada uno tiene su propio motivo y los tatuajes, aunque es una cosa personal, a veces también mola contarlo. Pues nada, yo me haré el tatuaje este sábado, el tatuaje lo he cogido un poco de internet y lo he modificado a mi estilo con algunas líneas un poco de photoshop aunque creo que el propio tatuador también le puede dar, dar su estilo es un tatuaje así blanco y negro con un poquillo de color y veremos a ver qué tal queda bueno espero que estéis pasando una buena semana ya estamos a miércoles así que estamos a mitad de semana ya no queda mucho para para que sea viernes así que tendré que ir preparándome venga un saludo que paséis buena semana hasta luego